¿Qué pasa chicos y chicas? Hoy estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy os traigo la mejor sensibilidad y configuración de Scopet Es un jugador profesional de Fortnite, muy competitivamente Y él juega casi todos los torneos, como la Cascap, ya que creo que quedó octavo Y bueno, para que no sepáis quién es Scopet, os voy a dejar a continuación unos clips Bueno gente, esos han sido los clips de scope Y bueno, a continuación quería decirles una cosa Y es que estoy súper agradecido por los suscriptores que somos actualmente Somos 4.050 suscriptores Y por el especial 4.000 suscriptores estoy sorteando 4.000 pavos de Fortnite Así que si te interesa, simplemente tienes que hacer los siguientes pasos Solo son 4 pasos y el primer paso es darle like, el segundo es suscribirse y el tercero es darle a la campanita Es algo muy fácil, simplemente se hace en un segundo con dos clics, ya lo tienes hecho Y el cuarto paso es decirme tu nombre de Epic y decir en los comentarios quiero los pavos, ¿vale? Y además si quieres salir en el próximo vídeo solo tienes que comentar soy nuevo y salúdame Y ya estarás en el siguiente vídeo, ¿vale? Te sacaré en pantalla para saludarte y darte un besito y bueno gente, también podéis comentar cualquier cosa como vuestro nombre de Epic Games, vuestros puntos de arena, si sois competitivos o no, para que la gente os agregue, ¿vale? Vamos a hacer como una comunidad de Fortnite para jugar en tríos y torneos para eh, este, esta semana, que eh, por cierto, voy a estar en Twitch muy activo esta semana, ya que voy a jugar los torneos de las cascas voy a jugar también la DreamHack, voy a jugar todos los torneos que hay actualmente en Fortnite Así que, chavales, ya sabéis, comentar abajo vuestro nombre de Epic Games, de PlayStation si lo sois también, o de Xbox o lo que sea, y también vuestro nombre de, de Epic Games, como ya he dicho antes. Y los puntos de arena, ¿vale? Los puntos de arena, si no jugáis arena, lo dicen, pero, por ejemplo, si no jugáis arena, pero sois muy competitivos igualmente, aunque es raro que no juguéis arena, eh, dicen, no juego arena... Pero soy muy competitivamente y ahí te harán las pruebas o algo así, no sé, no sé la verdad La gente cómo estaría fichando ahora mismo, pero eh, no sé, a lo mejor le interesas a alguien para jugar unos tríos Porque yo por ejemplo estoy con un dúo en los torneos de tríos y para buscar a una persona que quiera jugar con nosotros eh, es muy complicada Así que yo ahora mismo estoy buscando una persona que tenga alrededor de 5.000 puntos de arena para jugar en las copas de tríos, ¿vale? Si hay alguien que esté interesado en jugar conmigo y un colega mío que tenemos casi 5000 puntos de arena Pues ya sabéis, deciros en los comentarios, yo también tengo 5000 puntos de arena o incluso más Si tenéis más, pues mejor, obviamente Nos lo dicen y ya le haremos las pruebas y jugaréis con nosotros, ¿ok? Y también saldréis en los vídeos, seguramente Bueno, vamos a dejar ya de hablar de nosotros sin rodeos Vamos ahora, sí que sí, la configuración y sensibilidad del EZE él juega a 240 fps pantalla completa como todos los pro players juegan igual 240 fps pantalla completa y un mando. El mando si os soy sincero lo he buscado por todas partes y no he encontrado muy bien el mando que tiene pero me imagino que tendrá uno de PlayStation personalizado con palancas, vale. Creo. Pero como la sensibilidad es muy parecida a la que yo tengo actualmente Que por cierto, si queréis mi sensibilidad me lo dicen en los comentarios Brian, queremos la sensibilidad tuya O Dani, si me da igual como quieres que me llamen Pues os la traeré, ¿vale? Pero como decía, la sensibilidad de Scopet es muy parecida a la mía Y para tener eh, justice altos, mandos personalizados eh, Me da que juega con mandos normal, pero con palancas y no juega clown ni nada, simplemente juega normal como casi todo el mundo Pero, no sé, la verdad, eh, eh, se desconoce, la verdad, se desconoce Mucha gente dice que es un mando de Xbox, otros dicen que es de Play Pero yo, que yo sepa, Scopper nunca ha enseñado su mando, ¿vale? Nunca ha enseñado una handcuff ni nada Pero bueno, si lo tenéis, o sea, si sabéis qué mando es Me lo dicen por los comentarios y os lo fijo, ¿vale? Os fijo el comentario para que la gente lo busque y bueno, gente, ahora sí que sí, ya vamos ya a la configuración y sensibilidad. En primer lugar, como siempre, tiene activado el construir inmediatamente y desactivada la vibración. Es igual que yo, la tiene desactivada. Muy importante desactivar la vibración, os lo juro, que es incómodo, ¿vale? Y hace os fallar balas. Eh, os hace fallar balas, perdón. Y es muy importante tenerla desactivada, aunque no lo creáis, sí, es verdad, hace fallar balas, ¿vale? Luego, la construcción... De construir y editarla tiene igual, 2,6 y opciones avanzadas, obviamente Quien no tenga las opciones avanzadas activadas, activalas ya, pero corriendo, ¿vale? Corriendo, porque es que he visto a gente que todavía no la tiene activada a estas alturas Y no sé, la verdad, ningún jugador competitivo en el mundo, creo que ninguno eh, No tiene las, los ajustes avanzados, ¿vale? Es imposible, es que es imposible descubrir a alguien que no lo tenga eso activado, la verdad bueno gente, de verdad, lo siento mucho que me esté trabando tanto hoy al grabar el vídeo, no sé qué me pasa, que se me está trabando la lengua muchísimo hoy, pero intentaré hacer lo mejor posible ahora mismo, ¿vale? Bueno, él tiene la sensibilidad también de horizontal y vertical 47% al igual, y luego el turning vertical boost, quiere decir, los potenciadores, lo tienen desactivado como casi todo el mundo también. Os lo digo en serio, los potenciadores ahora mismo es una estafa, no sirve para nada desactivarlo. Porque todo el mundo los pro players lo tienen desactivado. Bien, por último, pero no menos importante, vamos a hablar de que él utiliza lineal y tiene los potenciadores al 0,00 segundos. Como siempre, os lo digo yo, que es mejor tenerlo desactivado también y tenerlo lineal. Muy importante, lineal, exponencial. Por favor, quítese exponencial. Da igual que seáis de consola, de igual lo que seáis, quitarse exponencial, que eso ahora mismo no sirve para nada. Pero bueno, sé que parchearon un poco el tema del lineal, pero eh, sigue siendo mejor que exponencial un cacho, ¿vale? Mm, la verdad que je, hay muchísima diferencia todavía. Bien, y el panel de control lo tiene desactivado también, como lo he dicho en todos los vídeos, tenéis que tenerlo desactivado. Y la zona sin uso la tiene exactamente igual que yo, al 10% arriba y el 6% abajo. Realmente, Scopet es un jugador que juega muy bien y se parece bastante a mi jugabilidad. Juega muy parecido a mí, lo que él tiene un PC muy potente y yo tengo una PlayStation. Por eso <ríe> juega mejor que yo. Pero nada, es broma. A ver, reconozco que Scopet es mejor que yo. Pero hay que reconocer también que Scopet tiene un PC que le llega a incluso 300 FPS. Y bueno, eso es, se diferencia bastante, ¿vale? Es un PC, la PlayStation tiene mucho input delay. También eh, hay muchas cosas, ¿vale? muchas ventajas que tienen los de PC y los de Play no pueden tener Y bueno gente, si no habéis visto un vídeo de cómo quitar el input delay de la Playstation Si os va en la, la Play, he subido un vídeo al canal de cómo bajar el ping y el input delay de la Playstation El de cómo bajar el ping también sirve para PC, así que ya sabéis, podéis ir al vídeo y ver el, el, el trucazo vale Bueno, el trucazo no, son 7 trucazos de cómo bajar el ping y el delay es muy importante, ¿vale? Porque también tiene que ver con los ajustes de Playstation y con los de Fortnite Así que yo que ustedes re les recomiendo totalmente ver el vídeo para bajar vuestro ping He pasado de 70 de ping a 50-40 en partidas públicas y en creativo voy a 20 de ping Así que de verdad, funciona muy, pero que muy bien Y bueno gente, ya me iba a despedir del vídeo, pero se me había olvidado subir las configuraciones de Scope Es que de verdad, soy un poco retrasado, de verdad, lo siento mucho bueno, eh, las configuraciones están en inglés, ¿vale? <risa> no entiendo muy bien el inglés Seguramente me equivoco al decir algo, pero voy a intentarlo Básicamente lo que estamos viendo eh, Juega como una persona normal Pero él salta con la flecha de la izquierda, ¿eh? Ojo ahí, vamos a verlo mejor eh, Mirar, fijarse en la flecha de la izquierda Salta con la flecha de la izquierda Yo eso no lo veía yo, ni de coña <risa> Creo que puede ser que tenga un mando de Xbox porque si salta con la flecha de izquierda es probablemente que juegue con un mando de Xbox ahora que lo pienso. Es pues que antes no veía yo la configuración, es que ahora lo estoy viendo actualmente. Y ahora que lo pienso puede ser de Xbox la verdad. Pero bueno, vamos a ver ahora las configuraciones de edición. La de construcción básicamente era la misma que la de construcción Pro y bueno, aquí vemos la de Edit Controls resetea con el R1, es muy buena idea resetear con el R1, ¿vale? Ya que es el juego normal no juega a doble clown ni nada, así que Resetea con el R1 y selecciona Con el R2 y Confirma con el círculo, ¿vale? Confirma con el círculo Y bueno gente, esto ha sido el vídeo de hoy, espero que les haya gustado Es verdad que no estoy enseñando La cara últimamente, pero es que no me hace Muchas gracias enseñar la cara en los vídeos Ahora no sé por qué, pero bueno, ya la Empezaré a enseñar otra vez, ¿vale? Tranquilos Espero que les haya gustado Como ya he dicho, dale like, suscríbanse y hasta el próximo vídeo Adiós